amigo y mi amiga de youtube soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído pues hoy te traigo un video un tantito diferente puesto que eh, al momento de hacer el tutorial de la semana me he encontrado con que nuestro teclado muestra algún defecto en teclas específicas, ¿quieres saber cómo resolví la situación de la dificultad que tienen esas teclas? pues quédate en el video que te enseño cómo puedes resolver el problema de teclas no suenan en tu piano. Ya lo sabes, si te gusta este video te pido que te suscribas, que le des like al video y si no te gustan pues te pido que entres al canal y explores todos los videos que tenemos en donde encontrarás varias, varias clases de cómo aprender a tocar el piano de oído. Vámonos al piano. Bueno, aquí estamos frente al Yamaha Yamaha gpt 300. Hay otros que vienen con otro modelo, pero es el mismo piano. Es, es, incluso por dentro eso es lo mismo. Lo único que cambia un poquito la demostración y algunos sonidos, pero en esencia es lo mismo. Pues vamos a ver qué ha pasado porque intentando hacer un tutorial me doy cuenta que este piano tiene unas cuantas teclas que no funcionan. ¿Y qué pasa? Si recuerdas, hace un tiempo hice un, un video en donde estaba desarmando, estaba dándole mantenimiento al Yamaha, al PCR-280. Y en ese, en ese video te mostré cómo tú podías hacer una limpieza a, a la tarjeta del teclado, a la tarjeta interna, eh, luego a las, a las gomas de contacto, para lograr que unas teclas que no sonaban, pues, comenzaran a sonar. Pues aquí, aquí, el problema... Por lo, que veo, por lo que veo, no es un problema de, de polvo, de sucio, porque ha sido un, una falla selectiva. ¿Por qué digo selectiva? Porque están, están dejando de sonar las mismas notas en dos octavas. Entonces, eso quiere decir que la falla que tenemos ahora mismo no se debe a polvo, no se debe a sucio, ni a nada de eso, sino que es una falla que se debe a, un, a una... Probablemente a una pista que está rota a una pista de contacto que está rota y es común para esas teclas que están fallando vamos a ver cuáles son las teclas voy a tomar aquí un pequeño lápiz nuestro lápiz mágico el lápiz que utilizamos para el lapicito, ¿no? ese pequeñito lápiz no tiene nada de especial, ¿eh? lo único que es pequeño eh, vamos a ver cuáles son las teclas que no suenan no suena a mi ponemos una x no suena a si bemol ni mi ni si bemol no suena tampoco en esa octava ni si bemol no suena o sea son tres en tres octavas no suena entonces ahí suena Es evidente que el problema que tenemos es un problema que se está dando solamente en estas octavas, de aquí para atrás. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarmar el piano. Vamos a, a revisar con nuestro tester. Vamos a medir continuidad. Una vez eh, hagamos un chequeo visual y veamos dónde se ve la rotura. Una vez veamos dónde se ve la rotura, agarramos nuestro tester y lo ponemos en la escala de continuidad en muchos la escala de diodo no aquí donde está el diodito en la escala de diodo y vamos a hacer esa prueba de continuidad básicamente eh, cuando ponemos cuando hacemos cuando hacemos esto en un en una fíjate, fíjate escucha el sonido se escucha el sonido de del alarma indicando que hay continuidad cuando yo pongo eso en un punto del teclado y en otro punto debería sonar si hay si la pista está está eh, continua ¿no? si no hay rotura esa rotura normalmente se debe a, a la humedad con el tiempo va corroyendo el, el metal y entonces eh, aunque son pistas muy pequeñas si uno se pone a buscarla la encuentra esta es la parte que para hacerla hay que tener, probablemente es necesario tener eh, conocimientos técnicos. No, probablemente es necesario tener conocimientos técnicos para saber qué se está haciendo y dónde usted va a conectar, dónde usted va a pegar. Esto lo hago porque tengo formación en esta área. Entonces, por eso lo hago con mucha facilidad. Pero si tú no tienes formación y eres una persona hábil, pues tú podrías hacerlo eh, con mucho cuidado. Ahora bien, debe estar claro que no soy responsable si dañas tu instrumento. Yo simplemente te voy a dar una guía de cómo yo busco esta falla y luego entonces tú vas a intentar a buscar tu falla. Si entiendes que no puedes, entonces busca servicio técnico para que te ayude con eso. Vamos a sin perder más tiempo, vamos a comenzar a desarmar nuestro instrumento. Vamos a poner eso por ahí, todos estos cables vamos a quitarlos. Quitamos todos esos cables que ahora vamos a proceder a desarmar el teclado. bien entonces ponemos estos cablecito por aquí, eh, volteamos el teclado, lo volteamos, este teclado, este modelo se desarma, tiene eh, varios tornillos, como todos, podemos adelantar un poquito el video para que esto sea un poquito más, más corto, porque si lo hacemos en tiempo real, quizás te cansas y, y te vas... De, del video realmente me interesa que, que continúes con él que continúes viendo lo que estamos haciendo para que aprendas y así esos problemitas que muchas veces son sencillos si tú lo puedes resolver pues sería un éxito sería un éxito lo ponemos en la otra bocina eso es para que no se pierdan los demás están en la tapa entonces aquí nuestro teclado tiene eh, digamos que aquí en el centro está el cerebro esta es la tarjeta madre del, del piano es como el motherboard de los computadores aquí tenemos en esta parte lo relacionado con el midi eh, con el midi y el pedal y aquí tenemos el circuito de audio circuito de audio, salida de audio y la alimentación aquí está el botón de volumen entonces lo que nosotros queremos ver fíjate este piano tiene una, una particularidad y es vamos a voltearlo otra vez vamos a ver cómo a una cosa que vamos a hacer antes de, de, de intentar eh, Reparar alguna pista. Muchas veces eh, falla el bus. El bus es esto, miren. Los cables que van desde la tarjeta madre, desde la tarjeta madre hasta el teclado, que son tres. Esos cables muchas veces eh, se flojan. Por cualquier cosa. O tienen corrosión. Hay que quitarlo y ponerlo. Y con eso ya tú resuelves un mundo. Vamos a hacer primero esa prueba. Para ver si la tecla funciona una vez hagamos eso si no funciona con eso entonces deberíamos eh, hacer, desarmar por delante el teclado vamos a quitar quitar la el conector esto tiene unos ganchitos que se suben hacia arriba y con eso eh, cuando le das a esos ganchitos hacia arriba son esos conectores tienen una rayita normalmente en uno de los lados y esa rayita lo que hace es que te indica eh, el punto que va hacia el número 1 uno. tiene unos números eh, la cantidad de, de conexiones o de, de cables que tiene el bus entonces tiene unos números en este caso el primero va del 1 al 5 este este va del 1 al 12 y este va del 1 al 7. Entonces, en el lado que esté el 1 siempre tiene una rayita. Una rayita negra, roja, azul, de cualquier color. Indicándote que ese es el pin número 1. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ponerlo de ese mismo lado. ¿Por qué? Porque si tú lo pones invertido, entonces cuando almes el instrumento y pongas la, a sonar, te van a sonar las, las octavas, te van a sonar invertidas es decir la octava de abajo la, el do por ejemplo el más, más grave te va a sonar en el centro o bien te podría sonar a, a la derecha etc o entonces sea, tienes que tener muy, mucho cuidado que cada vez que la quites tienes que ponerlo en el mismo orden de acuerdo con el el, el conector lo pones donde va una cosa importante es que esto como dicen está hecho para tontos porque eh, todos los conectores tienen, tienen una cantidad de pines o de cables diferentes. Entonces eso hace, eso reduce la posibilidad de que te equivoques. Ahí es lo que le llaman el pokayoki, eh, Que reduce, con esto ha sido hecho para que no te equivoques. Porque tú sabes que si te faltan cables, pues no. si te queda uno afuera no es, no es, no es donde va entonces esa es una parte muy importante a tener en cuenta fíjate cómo se ve el cable ahora veo que ese cable está un poquito un poquito feo en el sentido de que aparentemente tiene, tiene corrosión vamos a ponerlo aquí arriba a ver si se puede ver más vamos a hacerle una fotografía para, para frisártela ahí y puedas verla si eres técnico vas a entender lo que te estoy diciendo eh, si no eres técnico pues lo estoy diciendo para que lo entiendas tú porque cuando no eres técnico no es, no, no entiendes mucho pues tengo que explicarlo aunque los que ya son un poquito expuestos encuentren que, que repetimos mucho pero realmente lo hacemos para las personas que quieren iniciarse y hay que explicarle todo porque no saben que veo yo que está un poquito un poquito feo no le hacemos muchas mucha cosas, si les pongo un destornillador, puede ser con una lija yo en este caso creo que no es necesario hacerlo con lija voy a hacerle, alejándome de, del motherboard voy a, a darle un poquito a esta parte a lijarle un poquito con mucho cuidado para así descubrir un poco el metal y quitar la corrosión eso con poca cosa, eh, tú lo vuelves a la vida o sea, no hay que, que hacerle tanto, darle tanta tanta lija, ¿no? Luego cojo una pincita que tengo acá y los cables, las hebras se, se pueden ir, se van eh, desorganizando. Pues yo con, con estas pincitas los pongo en órbita, los pongo bien. Bueno, ahí está bien, ahí se ve bien. Vamos a ver la diferencia, vamos a hacerle una foto. Eh, para que vea la diferencia de cómo estaba antes y cómo se ve ahora Bien, vamos a ver si logramos una foto que sea mejor esto es lo primero que debo hacer porque si me pongo a desarmar el teclado probablemente lo hago y no era necesario entonces siempre hay que irse por lo más lo que podría ser una primera posibilidad eh, de que al menos si uno de esos pines de esos de esos cables eh, no hace contacto bien con la tarjeta madre hay muchas posibilidades de que algunas teclas de manera selectiva como usted lo vio ahí dejen de funcionar ahora bien cuando es polvo, cuando es por sucio o lo que sea pues entonces la falla la falla obviamente que se da en cualquier tecla aquí ha seleccionado porque son teclas que pertenecen a un mismo bus, a un mismo cable y entonces por eso por eso sucede lo que sucede bueno ahí se ve un poquito es sucio pero realmente ahí ya puede hacer contacto ubico me ubico eh, yo también le hice una marca aquí afuera para indicar que va de ese lado que, que esta parte es la que va hacia arriba Esa es otra forma de tú ponerlo correctamente si, si, si por ejemplo, te pasa como me pasa a mí Que este la, este estos buses, estos cables al ser tan viejos Ya no muestran casi la línea que va al número 1 Entonces yo lo que hago es cuando eso sucede Que también me aseguro y marco aquí arriba Marco aquí arriba antes de quitarlo Y ellos sé que lo que yo pinte es lo que va hacia arriba Recuerda que estamos haciendo una, un primer intento de recuperar esas notas que no están sonando porque ya entendemos que no se trata de una falla de sucio sino una falla eléctrica ¿no? le vamos a quitar el otro de la esquina este otro bus se le llama bus porque llevan eh, información en este caso bus de datos eh, lo vemos eh, está en condición similar al otro es por el tiempo ¿eh? la corrosión se va apoderando también de sus cables y y hace que, que se vean así en esa condición, seguimos, eh, vamos mirando, vamos mirando, cogemos nuestro, nuestra pinza, miren una pinza, una pincita es de ese tipo, ¿sí? y, organizamos los cables para poder introducirlos bien en los agujeros de, de la tarjeta madre, el conector de la tarjeta madre, ok, ya lo hice ahí, lo voy a poner recordando que la parte marcada es la de arriba que se corresponde con el cable número 1 y el número 1 del conector, con mucho cuidado, sin prisa, voy ubicando cada cable en el agujero correspondiente y lo bajo, ya lo he bajado, Aperte el primero, aperte el segundo. Bien. Vamos a quitar el más grande, en el del centro. Quitamos aquí, quitamos aquí. Vamos, oh. Agarramos muy bien, nos aseguramos que están todos quitados. Igual aquí, no lo hacemos para allá, porque si eso tira una partícula y queda en la tarjeta madre, ya usted sabe lo que puede pasar. Se puede dañar la tarjeta madre, o sea, cualquier cortocircuito, por mínimo que sea, en Esos equipos digitales es fatal Puede ser fatal y te puede dañar una tarjeta Por ejemplo, este, este, este pianito Yo lo, lo adquirí este teclado Y lo adquirí porque lo iba a tomar para piezas Para otras reparaciones Pero se me ocurrió entrar a Ebay Y buscar la tarjeta madre Lo compré sin tarjeta madre Y efectivamente encontré una tarjeta madre en ebay se encuentra todo en ebay y entonces agarré y le puse y el y el tecladito me ha funcionado de lo mejor bueno puedes ver que, que es el, el que más utilizo para los videos que hago del canal bien sí. para que veas que cualquier cosita por sencilla que parezca puede darte resultados que te permitan pues, sacarle provecho pues entonces ahora vamos a armar esto y vamos a conectar a hacer la prueba si, si el teclado ahí no me falla, si suena el mi pues ya yo lo dejo, no le hago más nada entiendo que el primer punto la primera primera primer intento de reparar esa falla pues la he hecho aquí desde los desde el bus Bien, desde los buses que van a la tarjeta madre. ¿Sí? Está conectado ahí, como siempre. Cerciorándome de que esta pinturita que tú ves aquí, esa marca, si no la ves, pero ya te digo que hay una marca ahí que la puse antes de quitarlo, para saber de qué lado van. Así no me confundo y no tengo ningún daño. Puedo hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos ahora. Voy a quitar la tapa. Voy a hacer que caigan los tornillos. Voy a quitarle los tornillos, los tengo ya aquí abajo, entonces esos tornillos, están ahí seguros donde están porque estoy aquí solo, no hay, no hay forma de que se me pierdan. para poder poner el piano del otro lado pues voy a poner esta tapa que es necesaria para ajustar el teclado, bien, entonces volteamos, volteamos, mucho cuidado que no se caiga ponemos el teclado ahí ubicamos la fuente de alimentación ponemos la fuente de alimentación encendemos oh. efectivamente pues era eso ya no hay que hacer más nada eh, el, los conectores del, del teclado hacia la tarjeta madre estaban llenos de corrosión están sucios y con eso ya fue suficiente con una pequeña limpieza que le hicimos a ese conector pues el teclado comenzó otra vez a sonar las notas que no sonaban. tenemos el si eran los si bemol y los mi Ok, entonces sí, ya tenemos ahí, tenemos mambo ahí, ¿no? este era es el problema señoras y señores ya lo sabes eh, si tienes algún problema similar déjamelo en los comentarios a cualquier pregunta que si tengo la respuesta obviamente te la voy a dar eh, como te dije esto es una un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque cualquier equivocación podría destrozarte tu teclado entonces, si puedes hacerlo tú, pues no hay ningún problema, adelante. Yo te puedo ayudar en los comentarios, pero si no puedes hacerlo tú, eh, busca un técnico. Te recuerdo que esta avería y la avería que tenía el PCR280 eran diferentes. El P 280 tenía una avería, que es un video que grabé hace un tiempo. Eh, te lo dejaré por ahí, por la descripción o por una tarjeta. El PCR280 tenía sucio en la tarjeta y, y, la, y sucio y desgaste en las gomas sin embargo este lo que tiene es tenía una falla común una falla yo digo selectiva porque había una pista eh, un cable del bus que va desde el teclado hacia la tarjeta madre no estaba haciendo contacto bien y simplemente con limpiar todos los cables de los tres que van al teclado ya conseguimos que las notas que no sonaban sonaran otra vez bien Así que ya tú sabes, si te ha gustado el video te pido que le des like, si te gusta el contenido y quieres compartirlo con personas que tengan estos mismos intereses te agradecería que compartieras el contenido y si no te has suscrito, pues que te suscribas a nuestro canal, que veas los videos y que comentes y que te nos dejes tus preguntas, eh, la experiencia que has tenido reparando algún teclado, si lo has tenido, si tienes actualmente algún problema de un teclado que podamos eh, ayudarte, pues entonces ahí está en los comentarios, Puedes desbordarte y decir todo lo que, lo que tienes. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Un saludo grande. Soy Orlando Maldonado. Y esto es Aprende Piano de Oído. Pero también repara tu piano. ¿Por qué no? Ya sabes, nos vemos.